Iniciando nuestro momento de entrevista hoy, queremos agradecerle la presencia a Marioli Otich. Mariola Otic es la gerenta regional de La Paz del Banco Unión y ha venido esta mañana a compartir con nuestra audiencia unas noticias muy buenas, muy interesantes. En principio, agradecerle la, la presencia, la visita. Marioli, qué gusto, un placer, bienvenida. Un gusto igual, muchísimas gracias por, por este espacio. Y bueno, nosotros con, con buenas noticias ¿no? en, en el Banco Unión, el día viernes se hizo el lanzamiento de un portafolio de productos destinado a la mujer, denominado Banca Mujer. Buenísimo, eh, vamos a hablar en detalle, nos va a contar desde la A a la Z qué tiene que ver este tema de Banca Mujer. Eh, nosotros hemos estado haciendo algunas menciones donde destacábamos justamente los rasgos de la mujer boliviana, ¿no? son rasgos muy particulares eh, que le hacen una mujer valiente, honesta, trabajadora, emprendedora, ¿no? una serie de, de, de, de valoraciones positivas de la mujer y bueno, pues seguramente me imagino en el banco habrán identificado estos elementos y han dicho, tenemos que apostar por ellas obviamente, eh, en este nuevo tiempo, además, para la mujer, ¿no? porque no es, no es cualquier momento, ¿no? es un momento en el que la mujer es, es reconocida también como pilar fundamental de los hogares, muchos años escondida, la, la mamá, la abuela, seguramente muchos tendrán uh -huh. a la memoria, era la, la mamá que se quedaba en la casa, que cuidaba a los hijos, o la abuelita que te preparaba la sopa y tal, y, y ahí se acababa el rol de la mujer. Hoy estamos hablando de otro tiempo y creo que viene muy bien esto de, de banca mujer, no es decir, pensar en esa en esa persona que hoy por hoy definitivamente constituye parte de la economía de nuestro país, dinamiza la economía de nuestro país, ¿por qué no decirlo? Evidentemente, no. lo que buscamos con, con esta gama de productos básicamente es empoderar económicamente a la mujer. Si bien la mujer ya está empoderada en muchos ámbitos, como bien lo mencionabas, eh, se está trabajando mucho en la equidad de género, creo que faltaba ahí el tema de darle un plus para el tema económico, básicamente. Seguro que sí. ¿De qué se trata? A ver, ¿por qué no empezamos a contar un poquito los pormenores? Dirigida a mujeres, ¿no? Banca mujeres, obviamente mujeres. ¿Qué se les ofrece en este caso? ¿Cuál es la propuesta del Banco? Bueno, básicamente son condiciones diferenciadas que en su momento van a permitir, por ejemplo, que pueda acceder a un mayor monto de financiamiento en casos de vivienda social. Las condiciones diferenciadas básicamente están en tasas y en plazos. Por ejemplo, para vivienda social, las tasas de interés son del 4.5, desde 4.5 durante los primeros tres años, a un plazo de hasta 30 años, que inicialmente los plazos son... 25, 20, dependiendo ¿no? de, de la entidad financiera. Con una tasa un poco más alta también. Con la tasa más alta, ¿no? desde el 5,5. En cambio, nosotros, como banca mujer, tasa desde el 4,5. Es decir, si el crédito es solicitado por una mujer. Exactamente. ¿Tiene ¿no? una mujer que tenga una situación particular, por ejemplo, como ser eh, divorciada, o viuda, o, o madre soltera, en fin, ese tipo de cosas? ¿O, o no, no varían la ponderación? Con que sea mujer, ya está habilitada, por ejemplo, para el tema de vivienda. Bueno, en realidad es para las mujeres solteras, casa, eh, divorciadas, ¿no? Eh, que no tengan un, una pareja, básicamente en ese sentido está enfocado este producto. Excelente. ¿no? Porque sabemos que son las personas o las mujeres que necesitan más apoyo. Y, y bueno, ¿no? adicionalmente tenemos los, los productos de vivienda no social con tasas diferenciadas también desde el 5%, normalmente la tasa es del 7% para este producto, ¿no? pero para Banca Mujer es desde el 5% a los primeros tres años. Y es el mismo universo es el mismo universo, es digo, mismo. las mismas mujeres con, con, en, en las la. mismas circunstancias pero esto es muy importante P permíteme que, que te robe un poquito la palabra pero yo creo que esto es muy importante mencionarlo porque uno de los elementos más terribles que sufren las mujeres es el tema de la vivienda, cuando el, el, el hombre violento, el que la somete a, a maltrato, a violencia, etcétera eh, él es el que paga el alquiler o él es el que tiene el dinero para poder pagar la vivienda, eh, eso significa en muchos casos, no estoy haciendo una generalización ni mucho menos, pero digo en muchos casos termina siendo el elemento que detona la violencia contra la mujer y la pone en una situación muy vulnerable. Entonces, esto viene realmente como anillo al dedo, ¿no? Para, para saltar justamente de esa, de esa circunstancia tan perversa, de ese círculo de violencia en el que muchas personas, muchas mujeres están envueltas con sus hijos, ¿no es cierto?, con miedo de dejar ese círculo de violencia por no tener cómo enfrentar, por ejemplo, la adquisición de una vivienda, de tener dónde vivir. Sí, ¿no? y Qué evidentemente tremendo. este producto va a ayudar a, a lograr eso, ¿no? que la mujer se independice económicamente, que es lo que muchas veces las ata ¿no? a, a violencia y demás. Y en ese punto también es importante recalcar que tenemos un producto que va de la mano para lograr este sueño de la vivienda, que es el producto de consumo Mi Aporte, que va destinado a dar el primer pie del aporte propio cuando un proyecto se está construyendo, ¿no? un departamento, por ejemplo. Usted sabe que siempre nos piden un, un aporte inicial, ¿no? del 10-20% dependiendo entonces tenemos un producto específico con una tasa del 10.49 que es una tasa magnífica porque normalmente estos productos están con tasas del 17-18 a un plazo de dos años que es donde se pretende que el, que el inmueble ya va a estar concluido y posterior a eso ya eh, las mujeres van a poder acceder al restante del financiamiento ¿no? el 90% lo que ellos requieran Excelente, es una muy buena noticia eh, pasaremos un poquito en limpio la vivienda entonces hay eh, diferentes opciones, primero vivienda social, uh -huh. con un interés, decíamos, del, del 4,5%, los, primeros tres, años, los ¿no? primeros tres años, hasta 30 años hasta de plazo. Años. Después, vivienda no social. Con una tasa del 5%, 5%, los primeros tres años, plazo hasta 30 años, hasta 30 años y financiamiento del 90%, hasta el 90%. Buenísimo, hasta el 90%, hasta por ciento el 90 de por financiamiento. Cien. Y la tercera opción, esto del pie, ¿no es cierto?, para tener el pie, que son créditos al... Cré del 7.49%. 7,49%. Son créditos cien. de consumo denominado mi aporte específicamente, ¿no? Correcto. Y adicionalmente tenemos una gama, ¿no? También tenemos créditos en este, en este portafolio para la mujer de microcréditos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque hay personas independientes, mujeres independientes, que tienen sus negocios. Entonces, tenemos tasas del 9.49% para el sector Productivo. Que en la es banca común serían de cuánto? 11.5, 12, dependiendo, no? Ya. Y adicionalmente también tenemos los microcréditos no productivos con tasa del 17.49 que normalmente exceden hasta el 20 o incluso más. Eso es consumo? Eso es microcrédito. Microcrédito? Microcrédito. Pero es básicamente para consumo? ¿O también para, para emprender algún negocio, etc. No, en realidad son específicamente para los negocios, ¿no? Microcréditos sí o sí es para negocios. También tenemos el crédito de consumo, que es de libre disponibilidad, que es muy diferente al crédito consumo Mi Aporte, y bueno, ese tiene una tasa del 10.49, básicamente todos nuestros productos tienen una tasa diferenciada, tenemos cajas de ahorro también con tasas de interés superior a lo habitual con 2.5, caja mujer, caja mujer ahorro plus 3.75, también tenemos créditos vehiculares con tasas del 6% a un plazo de 8 años, Tazas, lo está diciendo eh, muy rápido. Sí. ¿Lo está diciendo muy rápido. Vamos, por favor. Eh, lo de los autos, por ejemplo, ¿no? Eh, otro, otra opción interesante. Las mujeres, obviamente, que trabajan, que tienen su actividad, requieren su vehículo. ¿Cómo sería, por ejemplo, un crédito para vehículo? Bueno, eh, las tasas eh, para un crédito vehicular híbrido, por ejemplo, y o eléctrico, tenemos tasas del 3.5%. Adicionalmente, para créditos vehiculares normales, la tasa de interés del 6% en los primeros dos años, con un plazo de financiamiento de hasta el 80%. Interesante, buenísimo. Eh, qué interesante, qué momento, ¿no? Qué momento, es una banca para mujeres realmente, yo pensé que era una cuestión más eh, de marketing comercial, pero definitivamente hay un compromiso del Banco Unión con la mujer. Sí, ¿no? eh, creo que es importante recalcar que, por ejemplo, en el Banco Unión, el 52% de sus funcionarios son mujeres, hay mujeres en cargos jerárquicos, y, bueno, se está potenciando mucho el tema de la equidad, ¿no? Así también, más del 45% de nuestra cartera de clientes está compuesto por mujeres. ¿Cuánto? 45%. Y con esto, yo creo y que con esto a, lo que queremos superar. es superar ¿no? y seguir creciendo. Y obviamente a la fecha ya se ve se ve un, un recibimiento muy importante de la población. Ya está la gente, las mujeres yendo a nuestras agencias a buscar requisitos y realmente estamos viendo que va a tener una aceptación muy importante porque va destinado a eso, a ¿no? empoderar a la mujer económicamente. Buenísimo. Esto está fue lanzado esta semana, pero ya rige. Por ejemplo, en este momento en cualquier agencia del Banco Unión, en cualquier punto del país ya la gente puede hacer acercarse y va a tener toda esta información. Exactamente. Y la ¿no? posibilidad, obviamente, de sacar el crédito o, sí. o hacer su depósito, lo que guste. Sí, está disponible ya desde el día sábado, ¿no? El viernes en la noche fue el lanzamiento en todas nuestras agencias. Buenísimo. Eh, el tema de la edad, ¿alguna limitación, por ejemplo, para los créditos o, o es irrestricto? Por ejemplo, una señora de, digo, 60 años, por ejemplo, tiene la misma chance que una señora de 40 o de 30 o, o hay algún tipo de restricción. Ahí se restringe un poco el plazo, ¿no? porque uh -huh. tenemos limitantes para el tema por el tema de seguros y demás. Seguro. ¿no? Pero eh, se puede adecuar a cualquier otro producto. Ahí ya el banco y el oficial de negocios se encarga de darle una retroalimentación y algún apoyo. Buenísimo. Bueno, felicitarles. Yo creo que es una, una extraordinaria iniciativa. Ahí tenemos justamente la, la, el, el mensaje. Eh, las mujeres con su banca, ¿no? Qué interesante, qué, qué increíble. Yo me imagino que en algún momento, cuando las mujeres, por ejemplo, todavía no votaban, deben haber dicho, quisiéramos votar, quisiéramos participar. Y, bueno, con los años se dio, ¿no es cierto? Eh, lograron hacerlo. Esto es un poco parecido, ¿no? Uno nota que es, es el cambio que se está haciendo, el giro que se está haciendo, no solo en Bolivia, sino en el mundo, para justamente darle a la mujer el, el lugar que siempre debió haber tenido, la verdad sí. es esa, ¿no? Eh, seguramente habrán algunos que van a cuestionar y decir... Están generando una, la guerra de los sexos, digamos, ¿no? Entre hombres, mujeres, pero, pero aquí hay otras connotaciones que justamente se analizaron un poquito al principio, ¿no? Entonces, yo creo que es, es muy noble la iniciativa. Eh, nos va a encantar pronto tener una charla nuevamente, una entrevista en la que nos van a contar cómo las mujeres van superando a los hombres en términos de la cartera, ¿sí? En este claro. momento hablamos de 40 y ¿cuántas son? 45% aproximadamente 45 nuestra por ciento. cartera, ¿no? Que tienen a mujeres titulares de crédito. Correcto. Eh, Mario, le acuérdese que pronto... Quizás antes de fin de año se va a dar vuelta la figura, me imagino. No, me imagino. eso es lo que queremos, ¿no? potenciar a las mujeres y de seguro que con esta gama de productos vamos a poder permitir crecer a, a las mujeres. Seguro que sí, de eso se trata. Estaremos aquí para, para acompañarlos, para cuando gusten hacer un balance, una evaluación de cómo está yendo la, la iniciativa. Nos va a encantar hacer, eh, comunicar esas buenas noticias. Ya lo saben entonces, a partir de ahora en cualquier agencia del Banco Unión en el país, ustedes se acercan, mujeres, la Banca Mujeres está pensada para ustedes. Todas las opciones, todas las opciones, pero con mucho mejores condiciones, ¿no? De eso se trata, así se sintetiza la, la propuesta. Exactamente. Bueno, muchas felicidades y no sé si hay algo más que añadir. Simplemente que, que esperamos no a todas las mujeres para que puedan acceder a estas condiciones que, que van a permitir lograr sus sueños. Seguro que sí. Así va a ser. Hemos estado conversando con Marioli Otich, que es gerenta regional de La Paz del Banco Unión. Banca Mujer, así es como se llama esta interesantísima propuesta novedosa, revolucionaria propuesta, diría yo, que va dirigida justamente a las mujeres. Buena noticia. Si quieres hacerte un viajecito de placer, ese que no te lo hacías nunca por X, Y, Z motivos, ahora es cuando un buen crédito de, de consumo, te vas de viaje... Se acabó el jabón. Sí, son buenas eh, condiciones. Eh, bien, bien, bien, buenísimo. Muy bien pensado. Bueno, aprovechen, ¿sí? No lo dejen pasar. Eh, me decía Marioli, yo nací en Guayalamerín. Sí, en Beni. Casi en Brasil. Frontera con Brasil. Casi en Brasil. Frontera ¿no? con Guajaramirín. Guajaramirón. Colonia Brasil. ¿Vosé fala portugués? Yo falo. Eh, está bom. Eh, obviamente es eh, hoy el 7 de septiembre Brasil celebra su aniversario me imagino que en el colegio no sé si hiciste el colegio allá en Guayaramerín, Merín eh, me imagino la fiesta del 7 de septiembre debe haber sido tan fuerte en Guajará como en Guayará ¿no? Eh, sí, compartían ahí ¿no? Se es, es incluso vecindario. el feriado o sea Irónicamente también lo querían, lo, lo, lo, lo, lo celebraban en, sí. en Guayaramerín. Merín. Sí. ¿Sí? Igual Ese... ellos, ¿no? El 6 de agosto, en la frontera, igual es lo, es la, es lo mismo. Seguro, seguro. Es, es un solo vecindario, diríamos. Hay un puente, ¿no? Hace muchos años que querían construirlo, que sí, que no, que iba, que venía. ¿Hay el puente ahora? No sé si, hay, si, si no. tienes esa información. No, no, no. Es a través del río. No hay Exacto, un puente, no hay todavía. El puente todavía. Era uno de los compromisos que había hecho justamente Lula en su momento de hacer ese puente, el puente que une Oaxaca con Guayará, ¿no? Bolivia y Brasil. Pero bueno, en fin, esperemos que con Lula otra vez, si es que llega a ser presidente, se pueda concretar ese, ese anhelo de los vecinos de un y otro claro, lado. ¿no? Sería buenísimo. Que es buenísimo. Marioli, gracias otra vez y felicidades. Gracias a usted, un gusto conocerlo. Lo mismo, gracias por placer. el espacio. Muchísimas gracias. Banca Mujer ya está disponible.